Saludos, soy Ray van Guerra. en esta hora les voy a mostrar la forma fácil y sencilla de cómo poner un video que está en vertical y lo vamos a cambiar a horizontal, listo entonces vamos a hacerlo, tengo este video como prueba para ello una vez se nos haya abierto Premiere Pro, lo vamos a hacer en Premiere Pro vamos a hacer clic en aceptar aquí para exportar nuestro video entonces vamos a, dar, a insertar aquí el video que tengo aquí en el escritorio y arrastrarlo aquí a la línea de tiempo. Aquí me sale muy estrecho, pero eso no es problema. Vamos a editarlo con la secuencia personalizada. En este caso vamos a escoger esta. Vamos a darle a aceptar. Y como pueden ver aquí tenemos, pero voy a, aceptar, a, a, a activar efectos. Vamos a, bueno, como pueden observar, aquí tenemos el video. Si lo si lo, si lo ampliamos así, va, va a abarcar toda la pantalla, que es lo que queremos. Pero como pueden ver, solo nos enfoca esta parte, pero se nos pierde se nos pierde parte del contenido. ¿Listo? Presiona no la idea. Entonces lo que vamos a hacer es ponerlo como está. Vamos a, a, a reducir la escala. Vamos a ponerlo aquí, hasta ahí. Y para que nos quede vertical, debido a que hay videos que si los subimos a YouTube, con un minuto se nos va a subir como un short. Nosotros queremos que nos cuente la reproducción y los ingresos como un video normal. Listo. Entonces para ello vamos a darle clic aquí. Vamos a dar clic derecho, desvincular. Vamos a subir esto. Vamos a presionar la tecla Alt y vamos a retratar con un clic izquierdo sin soltar la tecla Alt. Hasta aquí, hacia abajo. Y vamos a editar este archivo que tenemos aquí abajo entonces para editarlo lo que vamos a hacer es en la escala vamos a ampliarlo listo miren que abarcó todo listo Esto ya lo podemos subir aquí y aquí en efectos de vídeo vamos a darle clic en desenfocar y enfocar y vamos a dar doble clic en esta opción de desenfoque listo cuando estemos aquí pero nos viene a tener el, el, el, el archivo que vamos a editar, entonces, cuando estemos aquí, vamos a aquí en esta opción, vamos a poner así a darle desenfoque de tal modo que cuando reproduzcamos, miren de ese modo, la persona a, a, al usuario no se le va a cansar la vista y además de ello, se va a, a, a concentrar en, el, en lo que nosotros queremos. Listo. Y ya después de ello lo exportamos. Pues vamos, a, vamos a presionar la tecla Control-M. Y aquí ya configuramos cómo queremos exportar nuestro archivo. Lo ponemos en 4K si gustamos, eh, Si gustan lo pueden poner en 4K. Y aquí ya le vamos a, a dar clic en exportar. Eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido. Y hasta la próxima. Chao, chao.